Oye, yo quería decir una cosa antes de nada. Eh, eh, nos lo pasamos fenomenal. ¿eh? Como veis, eh, cuando se ve desde fuera, yo no lo había visto todavía esto, ¿no? pero cuando se ve desde fuera se ve que, que a veces tenemos lenguajes paralelos. Pero hay una cosa interesante. Y es que esto es la universidad, es la conversación acerca de cualquier realidad diciendo cada uno lo que piensa. Pero no lo que piensa como una conversación de café, de cafetería. ¿Va a ganar el Madrid o el Atleti esta noche? Pues es una. <risa> vale, ya. Sino que es fruto de investigación, de estudio, de interés. Fijaos, eh, sale un poquito relativamente en la, en, la, en la conversación, pero Antonio hace referencia a que desde los 13 años sentí interés. Es decir, el punto de partida, el asombro. Después te preguntas, investigas, aprendes. Después reflexionas y después hablas. ¿Vale? Este es el camino. Y de, se puede hablar de todo y decir lo que a ti te parezca. Pero no que a ti te parezca como fruto de una... Eh, yo qué sé, pues de algo que te surge ahora mismo, de una espontánea realidad, sino como fruto de un trabajo. Y yo creo que ahí hay un trabajo que ha hecho Antonio en su campo, que yo he hecho en el mío, que puede dar lugar a una conversación como la que hemos tenido, que por otro lado está muchísimo más cerca, pues es que Antonio estaba en Peñán, que no, ¿Eh? pero ya está, solamente era eso, deciros eso, venga ya, que podéis hablar. Eh, pues la pregunta es, ¿cómo determinas toda la verdad? La respuesta es que no la determinas, o sea, esa es la respuesta, que es lo que os intenta decir una y otra vez, que la verdad es mucho más grande que lo que tú puedas conocer, lo que tú puedes intentar determinar es que todo lo que conozcas sea verdad. Pero eso no significa que sea toda la verdad. Que yo diga que tú eres morena y que llevas el pelo media melena es una verdad. Es toda la verdad, no. Si yo dijera que eres rubia, pues es falso. ¿Me explico? Ahora, ¿eres, ¿yo puedo agotar tu realidad porque diga que eres morena? No. Pero realidad y verdad son dos cosas diferentes yo creo que no, realidad y verdad es lo mismo, ¿qué es la verdad? lo que es, esto lo he explicado también en clase, la realidad, ahora, lo que luego está la realidad pa, la verdad para mí, o sea, el, la verdad como conocimiento, y eso sí que es susceptible de error, de equivocación, de mentira, etcétera, ¿vale? ¿Entiendes? Bueno, no sé, Antonio, di tú algo. Creo que está claro. ...creo que está meridianamente claro... ...vosotros no os acordáis... ...o sea, yo he hablado para chinos... ...o sea, absolutamente... ...a ver muchachos, escuchadme una cosa... ...es que no hemos hecho... ...la historia de mis perretes... ...o se os ha olvidado ya... ...se os ha olvidado, ¿verdad?... ...o sea, ¿para qué he estado yo perdiendo el tiempo?... Solo para cobrar el sueldo?... ...no señor... ...se os ha olvidado el 9, 11, 12... ...14 y medio, 15 y medio y 16... Se os ha olvidado, no se os ha olvidado, me alegro, chicos, porque ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Hay una realidad? Si hay una realidad, la historia de mis perros es definitiva. Cuando a mí me pregunte a alguien y me diga, me voy a comprar un Gostatura, ¿cuánto va a vivir conmigo? Yo no puedo definirlo, porque tengo un resultado de un experimento y tengo un error del mismo, cuando hay una realidad verdadera, ese error quedará queda reducido a cero. Entonces, yo sigo creyendo que hay un error cero. Lo sigo creyendo, pero contra mí está el puñetero gato de Schrödinger. No, contra ti está tu limitación. Tú lo que quieres es ser Dios, pero no lo eres. ¿Yo? Pero mírame, <risa> Tú, por eso, por eso mismo, gracias. Te daba así. Te quiero. Y yo, y yo. Siéntate, anda. Es un actorazo el tío. Ahora veis qué hacía falta, ¿no? Venga. No. Si es para que lo oiga la máquina, no tú. Vale. Que, o sea, es para Javier Mula. Cuando, cuando has definido la realidad has dicho que es lo que es. Entonces, eso se puede aplicar tanto a lo material como a lo inmaterial. A todo. Entonces, yo tengo un pensamiento que no expreso. Pero, y para mí eso es real, porque es pero mi compañero no está, no está teniendo ese pensamiento, entonces para él no es real. Es una contradicción. Pero sin embargo, la física en la escala cósmica, ¿no? por ejemplo, yo dejo caer una piedra y puedo calcular su velocidad aquí, en China o en donde sea. Entonces, eso no hay contradicción. Así que, sí que me no, podías no, no, explicar no. un poco no, eso. No, pero no hay contradicción, Alvarito. Vamos a ver. Yo ahora mismo, mirad, yo a lo largo de... de desde que he entrado aquí a las 12 he tenido muchos pensamientos de todo tipo personales sentimentales etcétera tú no los conoces y tú tienes otros no son contradictorios son diferentes complementarios distintos pero no contradictorios el que yo piense yo que sé pues que, que hace un poco de frío aquí <risa> vale y tú pienses yo que sé que hace calor o que buena está fulanita y seguro que alguno la ha en algún momento de alguien de aquí o de fuera, ¿vale? Y el que yo lo desconozca o esté pensando, tú estás pensando en qué hambre tengo, me apetece mucho comerme una hamburguesa de McDonald's y yo estoy pensando en qué va a pasar con mi puto curso de verano, no es contradicción, es cosas diferentes, forman parte de, del caleidoscopio de la realidad. ¿Entiendes? Otra cosa distinta. Yo veo caer la, la piedra o la hoja. pues Ya está, lo vimos todos, se acabó. ¿Eh? Hacemos una, eh, una definición matemática y estupendo. Y luego, además, lo usamos para construir aviones y ordenadores cuánticos acojonantes. ¿De acuerdo? Dime, Álvaro. Pero yo no puedo asegurar que ese pensamiento que tú estás teniendo, si yo no lo estoy, si no, o sea, si yo no lo estoy viendo o teniendo, no puedo asegurar que exista. Por que lo tanto, para mí no, no es no... real. Pero el qué. Pero vamos a ver. Ya, ya estamos con el síndrome, Antonio. Antonio, y el que tú no lo conozcas, perdóname, a mí me la pela. O sea, quiero decir, y al propio pensamiento. Como, perdón, como, como a ti, pero Álvaro, tío, vamos a ver, Álvaro, como lo que tú pienses, el que yo lo conozca o no lo conozca es absolutamente irrelevante, ¿entiendes? O sea, yo no conozco la existencia de los miles de millones de ciudadanos de este mundo. ¿Cuánta gente cono conoces tú? Conocemos unos poquitos. En relación con todos los que hay que... Como, como yo no los conozco, no existen. Es que qué manía, coño. O sea, perdonad, pero es que estamos poniéndonos en el ombligo de la realidad. Yo creo que este es el gran problema de nuestro tiempo. Confundimos la realidad con nuestra percepción de la realidad. Y es que no es lo mismo. Lo que yo tengo que entender, intentar, es que lo que yo percibo de la realidad se corresponda lo más posible con la realidad, con el mínimo error posible, sin error cero, porque el error cero no existe desde la perspectiva del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es limitado. Es que ese es el problema. Lo que pasa es que nos jode ser limitados. Por eso le decía que quiere ser Dios, claro, nos gustaría ser Dios. Eso sería interesante reflexionar porque me gustaría tener omnisciencia, omnisciencia, pero no así, ¿entiendes Álvaro? Entonces, para ti, mira, yo tengo pensamientos ahora mismo en mi mente y sentimientos que tú desconoces y probablemente desconoce todo el mundo, no desconoce nadie, ¿vale? Absolutamente nadie, solo los conozco yo y algunos ni yo del todo. Eso no quiere decir que no estén ahí, el que tú los desconozcas no tiene nada que ver. Eh, yo quería decir que bueno nosotros bueno aseguramos que por lo menos una parte de la realidad la conocemos. Y tú, Javier, dices que hay más realidad, pero que no la conocemos. Pero esa realidad que hay de más puede existir y puede que no. Pero como tú no la conoces, no puedes asegurar que existe. ¿no? Vamos a ver. Experimento de nuestro querido Antonio. Lo del neutrón famoso ese que se va a tomar viento, uno para acá y otro para allá. Y están tan lejos, tan lejos, que no, si lo máximo que existe es la velocidad de la luz, no podrían interactuar, y mucho menos simultáneamente. Interactúan simultáneamente. Esto podemos saberlo. ¿Qué es lo que hace que eso sea posible? No tenemos ni puñetera idea. Pero hay algo que lo hace que sea posible. ¿Me explico? Yo de ti puedo conocer muchas cosas. Me puedo poner a investigar en ti. ¿Hay algo más? Claro que hay algo más. ¿Sé que es eso de algo más? No. Y probablemente pueda seguir abundando en tu conocimiento. ¿Me explico? Cuando yo veo que, hay, que el universo es tan espectacular, que hay no sé cuántos miles de millones, de, de trillones, de quintillones de planetas, de, de, de, de años luz, de no sé cuántas, pues está ahí, yo lo conozco, no sé, pero sé que hay algo, es, es, perdón, sé que hay cosas por ahí, y que hay un mundo subatómico y un mundo superatómico, ¿me explico? Es decir, no sé qué es lo que es, pero hay algo ahí, o sea, a ver, hay una realidad, que es mayor que yo, que es mayor que mi capacidad de conocer la realidad. O sea, yo creo que es legítimo suponer que hay una realidad mayor, lo puedes suponer un montón de gente, pero no puedes asegurarlo porque no lo conoces, o sea, puede no existir, tú no puedes asegurar algo que tú no conoces, o sea, puedes suponer que existe y puedes creer en la posibilidad de su existencia, pero no puedes asegurarlo. Cuando yo voy caminando por la calle me encuentro con un montón de gente, ¿vale?, que desconozco. No las, no sé de qué va su vida, pero están ahí porque los veo. Entonces, veo muchas cosas, por ejemplo, vamos a decir, de nuevo, el ejemplo de la partícula subatómica, ¿me explico? Es decir, yo no sé qué es lo que hay, pero evidentemente hay algo, y sé mucho más, perdón, y desconozco mucho más de lo que hay, pero sé que hay cosas que no conozco. Esto es una cosa evidente, sé que hay cosas que no conozco. ¿Me explico? Eso es lo que sé. ¿Qué es eso y cuánto es y hasta dónde llega? No lo sé. Me explico. Pero que hay cosas que no conozco es evidente. Yo no he estado nunca en Ulan Bator, que está en Mongolia. ¿Vale? Como yo no lo conozco, no existe. No, existe Ulan Bator. Y no tengo ni puñetera idea de cómo es. Lo que sí sé es que hace un frío que te cagas. ¿Mm? No sé por qué salió esto, pero vamos, tienen como una media de 30 bajo cero habitualmente. O sea, ¡Qué frío, tío! Venga, más preguntas. Más. Perdón, oye, pero preguntadle a Antonio, ¿eh? Meteos con Antonio, coño, solo metéis con él. sí, es verdad. <risa> Son todos de tu cuerda. No, no, una panda pero... cientistas. Eh, una pregunta. Entonces, siguiendo un poco con el hilo de lo de antes, algo que todavía no ha llegado a ser, como puede ser el pensamiento que tú estás teniendo en ese momento, si todavía nos ha dado... <coughs> Tú no lo has llegado a conocer. Algo que todavía no se ha dado, pero que se va a dar, ¿existe o no existe? Puedo. Por favor, tú. A ver, yo me levanto porque que yo no puedo estar sentado, que me duele el culo. A ver, a ver eh, hay un problema, hay un problema que enseña Javier que yo no lo meto en clase, que yo hemos hablado de él nada más que esporádicamente, que es el puñetero principio de incertidumbre de Heisenberg. De eso habla Javier. Eso es una barrera para nosotros importante. Entonces, eh, no vamos a entrar en detalles, pero es imposible conocer una cosa y la otra a la vez. La realidad de las dos cosas, o conoces una o conoces la otra. Pero chicos, ahí hay un problema. Nadie sale de ese círculo vicioso en la ciencia.